—¡Papé Satán! ¡Papé Satán Alepe! —dijo Pluto con voz enronquecida. Y aquel sabio gentil que todo sabe me quiso confortar. —No te detenga el miedo, que por mucho que pudiese no impedirá que bajes esta roca. Luego volvióse aquel hocico hinchado y dijo —¡Cállate, maldito lobo! ¡Consúmete tú mismo con tu rabia! —No sin razón por el infierno vamos. Se quiso en lo alto allá donde Miguel tomó venganza del soberbio estupro. Cual las velas hinchadas por el viento, revueltas caen cuando se rompe el mástil. Tal cayó a tierra la fiera cruel. Así, bajamos por la cuarta fosa. Entrando más en el doliente valle que traga todo el mal del universo. ¡Ah, justicia de Dios! ¿Quién amontona nuevas penas y males cual vi? ¿Y por qué nuestra culpa sí nos triza? Como la ola que sobre Caridis se destroza con la otra que se encuentra, así viene a chocarse aquí la gente. Vi aquí más gente que en las otras partes, y desde un lado al otro con chillidos haciendo rodar pesos con el pecho. Entre ellos se golpean, y después cada uno volvíase hacia atrás gritando, ¿Por qué agarras? ¿Por qué tiras? Así giraban por el foso tétrico de cada lado a la parte contraria, siempre gritando al verso vergonzoso. Al llegar luego, todos se volvían para otra justa, a la mitad del círculo y yo, que estaba casi conmovido, dije. Maestro, quiero que me expliques quiénes son estos y si fueron clérigos todos los tonsurados de la izquierda y el a mí fueron todos tan escasos de la razón en la vida primera que ningún gasto hicieron con mesura bastante clara ladran sus voces al llegar a los dos puntos del círculo donde culpa contraria los separa clérigos fueron los que en la cabeza no tienen pelo papas, cardenales que están bajo el poder de la avaricia y yo maestro entre tales sujetos debiera yo conocer bien algunos, que inmundos fueron en tan grandes males. Y él repuso: "Es en mano lo que piensas. La vida torpe que los ha ensuciado, a cualquier conocer los hace oscuros. Se han de chocar los dos eternamente. Estos han de surgir de sus sepulcros con el puño cerrado. Y estos mundos. Maldar y maltener, el bello mundo les ha quitado y puesto en esta lucha. No empleo más palabras en contarlo. Hijo. Ya puedes ver el corto aliento de los bienes fiados a fortuna, por los que así se enzarzan los humanos. Que todo el oro que hay bajo la luna y existió ya, a ninguna de estas almas fatigadas podría dar reposo. Maestro, dije yo, dime quién es esta fortuna a la que te refieres, que el bien del mundo tiene entre sus garras. Y él me repuso, oh locas criaturas, qué grande es la ignorancia que os ofende. Quiero que tú mis palabras incorpores. Aquel cuyo saber trasciende todo, los cielos hizo y les dio quien los mueve tal que unas partes a otras se iluminan, distribuyendo igualmente la luz. De igual modo, en las glorias mundanales, dispuso una ministra que cambiase los bienes vanos cada cierto tiempo de gente en gente y de una a la otra sangre, aunque el seso del hombre no lo entienda. Por lo que imperan, unos y otros caen, siguiendo los dictámenes de aquella que está oculta en la hierba tal serpiente. Vuestro saber no puede conocerla y en su reino provee, juzga y dispone cual las otras deidades en el suyo No tienen tregua nunca sus mudanzas Necesidad lo obliga a ser ligera y aún hay algunos que el triunfo consigue Esta es aquella a la que ultrajan tanto Aquellos que debieran alabarla y sin razón la vejan y maldicen Mas ella, en su alegría nada escucha Feliz con las primeras criaturas, mueve su esfera y alegre se goza Ahora bajemos a mayor castigo Caen las estrellas que salían cuando eché andar y han prohibido entretenerse. Del círculo pasamos a otra orilla sobre una fuente que hierve y rebosa por un canal que en ella da comienzo. Aquel agua era negra más que persa y siguiendo sus ondas tan oscuras por extraño camino descendimos. Hasta un pantano va, llamado Estigia, este arroyuelo triste, cuando baja al pie de la maligna costa gris. Y yo, que por mirar estaba atento, Gente enfangada había en aquel pantano, toda desnuda con airado rostro. No solo con las manos se pegaban, mas con los pies, el pecho y la cabeza, trozo a trozo arrancando con los dientes. Y el buen maestro, hijo, mira ahora las almas de esos que venció la cólera. Y también quiero que por cierto tengas que bajo el agua hay gente que suspira y al agua hacen hervir la superficie, como dice, tu vista a donde mire. Desde el limo exclamaban. Triste hicimos el aire dulce que del sol se alegra, llevando dentro acidoso humo. Tristes estamos en el negro cielo. Se atraviesa este himno en su gaznate, y enteras no le salen las palabras. Así, dimos la vuelta al sucio pozo entre la escarpa seca y lo del medio, mirando a quien del fango se atraganta. Y al fin llegamos al pie de una torre.